Esta grabación es para ti, con mucho amor, de la comunidad de 11 Miracles y de Elena Rodríguez. Continuamos hoy con la lección 293. El miedo ya se acabó y lo único que aquí hay es amor. El miedo ya se acabó porque su fuente ha desaparecido y con ella, todos sus pensamientos desaparecieron también el amor sigue siendo el único estado presente cuya fuente está aquí para siempre cómo iba a parecerme el mundo claro y diáfano seguro y acogedor cuando todos mis errores pasados lo oprimen y me muestran manifestaciones distorsionadas de miedo mas en el presente, el amor es obvio y sus efectos evidentes. El mundo entero resplandece en el reflejo de su santa luz y por fin percibo un mundo perdonado. Padre, no permitas que tu santo mundo me pase desapercibido hoy, ni que mis oídos sean sordos a todos los himnos de gratitud que el mundo entona bajo los sonidos del miedo. Hay un mundo real que el presente mantiene a salvo de todos los errores del pasado, y este es el único mundo que quiero tener ante mis ojos hoy. El miedo ya se acabó y lo único que hay aquí es amor. Amén.